A nuestros amigos de Peñuelas, atención, anoche hubo un ganador de un premio secundario del Loto Cash por la cantidad de 25 mil dólares y cayó en el garaje Arroyo de Peñuelas. Muchas, pero que muchas felicidades al ganador o ganadora. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un gran premio de 508 millones de dólares. La Loto Cash tiene 540 mil dólares y si te llevas el premio, te los entregan en un solo pago, al igual que la doble revancha, que cuenta con 155 mil dólares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 Mucha suerte y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 2, el 2, segundo número. Que es el 5, el 5, tercer número. Que es el 0, el 0. El número ganador en el Pega 3 es el 250 5 0 el 250. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 5, el 5, segundo número. Es el 9, el 9, tercer número. Es el 0, el 0, último número en Pega 4. Es el 1. El 1. El número ganador en el Pega 4 es el 5901. El 5901. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web Loterías de Puerto Nos vemos mañana a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche.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 Se si acerca la fecha límite para solicitar el crédito federal conocido como el Child Tax Credit, gobernador exhorta a miles de familias en la isla a no perder este beneficio. Fuera de consideración una posible reducción en el costo de la luz. Aprueba resolución conjunta del Senado para investigar diferencias entre acuerdos de tarifas entre hospitales públicos y privados. Y abre sus puertas el Parque Villasegura. Promoverá la seguridad vial. Conózcalo en esta edición. Lista Adriana Díaz para enfrentar el WTT Champions en Macao. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el gobernador Pedro Pierluisi exhortó hoy a miles de residentes de Puerto Rico que tienen dependientes menores de edad a solicitar el crédito federal conocido como el Child Tax Credit. La fecha límite para solicitarlo es el 17 de noviembre y por eso recordó que hay una coalición de organizaciones sin fines de lucro y agencias del gobierno disponibles para ayudar a los ciudadanos en el proceso de llenar la planilla federal. Como nos informa Mayra Acevedo, es un requisito para poder obtener el alivio económico de hasta $3,600 dólares por menor. Hoy se celebró un foro virtual liderado por el asesor de